Y para hablar de esto está junto a nosotros la coordinadora del Centro de Estudios Legales y Sociales del Área Internacional. Estamos hablando de Camila Barreto Maya desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Camila? Buenos días. Diego Montaño te saluda desde La Paz. Hola, Diego. Buenos días. Camila, muchas gracias por aceptar esta entrevista, hablar acerca del informe del... GIEI Bolivia que confirma que en nuestro país el 2019 hubo vulneración de derechos humanos, eh, violencia sistemática por parte del Estado, del, eh, del gobierno que se autoproclamó. Eh, ¿Cómo han recibido a nivel internacional este informe? Mira, como organización de derechos humanos latinoamericana lo recibimos eh, con mucha felicidad, eh, creemos que es un hecho histórico, ayer fue un día histórico, no solamente la conclusión de este trabajo eh, de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? los hechos que quedan eh, probados, consolidados, digamos, no es un proceso judicial, pero tiene una riqueza de detalles ¿no? y un método probatorio o, o un método de trabajo muy sólido, entonces son hechos que quedan confirmados, y aclarados, eh, sino también por cómo lo recibe el Estado boliviano y la sociedad boliviana, ¿no? porque digamos eso también es, es clave, eh, que le den la importancia que tiene que tener un mecanismo como estos eh, y que sea recibido formalmente con la presencia del presidente, eh, con gestos y compromisos respecto de sus recomendaciones, nos parece un hecho de la mayor importancia. Eh, Camila, este grupo de expertos también ha llegado a la conclusión de que en nuestro país, el 2019, hubo un, eh, mensajes por parte de los actores políticos cargados de odio y discriminación, sobre todo a los pueblos indígenas y ha propuesto que se tenga que realizar en nuestro país una especie de cumbre o convención contra el racismo. ¿Qué tan importante es este punto? Súper importante, ¿no? Es central, creo que en todo el mundo y también en nuestra región, estamos discutiendo muy intensamente el tema del racismo eh, como eje de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y lo que pasó en Bolivia, lo, lo que veíamos desde afuera, era, era muy fuerte en ese sentido, digamos, discursos muy, muy problemáticos, muy violentos partiendo a veces de sectores sociales y políticos, a veces de incluso agentes estatales, ¿no? Ahí hubo en esos días de 2019 mensajes de policías, por ejemplo, ¿no? Quemando la huipala. Eh, y eso tiene mucha conexión y creo que el informe de los expertos lo, lo muestra de manera muy clara, ¿no? La conexión entre esos gestos de algunos sectores o algunas autoridades o algunos, algunos líderes de la... De, de, de Bolivia eh, y la escalada de la violencia que afectó directamente y concretamente a muchas personas. Camila, quiero hacerte una consulta respecto a cómo la prensa, por ejemplo, en tu país, en Argentina, ha recibido este informe. Esto es importante porque en medio existe una denuncia por contrabando de armas por, hacia el expresidente Mauricio Macri, que habría entregado armas al régimen de Yanine Áñez para reprimir parte del informe. También habla de la fuerte represión y del excesivo uso de la fuerza por parte de eh, la policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia. Sí, ese tema está, está muy presente acá en, en la prensa de, de Argentina. Eh, ayer los expertos dijeron que no incluyeron ese tema en, en su informe, a pesar de, del pedido de algunas organizaciones de que lo hicieran. Este, por considerar que está fuera de su mandato, creo también que esas noticias llegaron ya hacia el final del trabajo del grupo y que hay otras instancias para, para seguir, para continuar esa conversación, digamos, ¿no? De cómo se portaron también países vecinos de la región en un contexto súper sensible, ¿no? En un contexto de escalada de la violencia, digamos que la, la, eh, la actitud. Este, que tomaron de enviar armas antidisturbios, eh, no era la más condicente con el apoyo a un proceso pacífico, ¿no? a la desescalada de la violencia y a la preservación de la democracia en Bolivia. Camila, eh, ¿cuál fue el papel del CELS durante eh, las masacres del 2019? ¿De qué manera acompañaron lo que ocurría en el país y de qué manera seguirán acompañando de aquí en adelante? Eh, en primer lugar, participamos en una misión de solidaridad entre Argentina y Bolivia, en la que participaron distintos referentes de la sociedad y también de sectores del Estado argentino. Este, esa misión nos permitió hablar eh, eh, muy pocos días después de las masacres, ¿no? y sobre todo en Sencata, con eh, víctimas, con heridos, con familiares, y entender la dimensión de la violencia que había pasado en ese lugar, eh, creo que fue una misión importante que se, que, se, que se complementó con otras, incluso la de la propia Comisión Interamericana, ¿no? Eh, y a lo largo de los meses siguientes, eh, permanecimos en contacto con algunos grupos, organizaciones de Bolivia, eh, para entender qué estaba pasando y ver las tendencias represivas. N nuestra impresión es que después de las dos masacres, que son esos meses que analiza el GIEI, también a lo largo de 2020 ocurrieron muchas violaciones muy graves eh, que, que están, de hecho, afuera de lo que es el marco temporal del informe presentado ayer. Eh, entre esas eh, violaciones, muchos casos de criminalización o de uso abusivo del poder, del poder Judicial o del sistema penal para perseguir a manifestantes, a organizaciones sociales indígenas. ¿no? Entonces, eh, permanecimos desde acá, incluso por razones de la pandemia, eh, cercanos y acompañando y yendo y denunciando siempre que posible a esferas de la Comisión Interamericana o de Naciones Unidas casos concretos para acompañar a las víctimas Y para finalizar, eh, Camila agradeciéndote de antemano el haber estado junto a nosotros, eh, uno de los puntos también a los que hacía referencia el informe es el de la libertad de trabajo periodístico algo que no ocurrió el 2000 19. Y recordamos a compatriotas y colegas compatriotas tuyos, colegas nuestros, eh, que tuvieron que salir en una casi misión especial, abandonar el país, porque estaba, eran los únicos que estaban haciendo la cobertura de lo que ocurría, las balas, los gases, la represión en las calles de Bolivia. Sí, sin duda. De hecho, claro, hay un caso que estamos acompañando, que es el de Sebastián Moro, un periodista argentino, que eh, todos los indicios apuntan a que fue asesinado eh, el 9 de noviembre de 2019, ¿no? Eh, o sea, murió un tiempo después, pero creemos que fue víctima de golpizas y es un caso que no fue investigado casi, ¿no? hay muy poca investigación. Es un caso que se da en el marco del ataque a las radios de la cesud cb en La Paz eh, hubo otros casos también, eh, como el que ocurrió contra la radio Causa Chucoca eh, en el trópico de Cochabamba. Eh, son todos atentados contra la libertad de expresión. El informe también trae eh, de nuevo un relato sobre eso. Creo que es un tema al que tienen que atentar en la sociedad boliviana. No siempre fueron casos cometidos desde la policía o desde el Estado directamente, pero no por eso son menos graves, ¿no? Eh, los periodistas fueron gravemente amenazados durante todo ese tiempo e impedidos, muchas veces hubo equipos robados, sedes incendiadas de radios, no, impedidos de ejercer su oficio. Camila, eh, quiero agradecerte este tiempo junto a nosotros y por supuesto estaremos atentos al trabajo que venga realizando el CELS, no solamente en nuestro país, sino también en toda la patria grande. Muchas gracias Camila. Gracias por la invitación, que estén bien. Camila Barreto Maya, coordinadora del Centro de Estudios Sociales de Latinoamérica, estuvo junto a nosotros hablando acerca de este informe que fue ayer presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI Bolivia.